Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tito Ábalos y te doy la cordial bienvenida a mi canal. Aquí encontrarás videos sobre educación, marketing y administración. Espero que te suscribas y me sigas en todas las redes sociales. Ha sido un gusto compartir contigo y nos vemos en un próximo video.